En el siguiente ejercicio, calcularemos el momento de fuerza producido por la fuerza F de 2 kN que se muestra en la figura. Con respecto al punto cero, y expresaremos el resultado como un vector cartesiano. Tenemos que el momento de fuerza es igual al producto vectorial del vector posición por el vector fuerza, esta fórmula que podemos ver acá. Como se muestra en la figura, puede usarse el vector posición R sub A, que es el que va del punto 0 al punto A, y en este caso tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y y 12 en Z. O bien podemos usar el vector posición R sub B, que es el que va del punto 0 al punto B, y tiene coordenadas 4 en X, 12 en Y y 0 en Z. Como el ejercicio nos pide, debemos expresar la fuerza como un vector cartesiano. ¿Cómo lo hacemos? Bien, ponemos su magnitud, que en este caso son los 2 kN, por lo multiplicándolo... Me equivoqué. En el siguiente ejercicio calcularemos el momento de fuerza producido por la fuerza F de 2 kN que se muestra en la figura, con respecto al punto cero.